ruta de las celebraciones costumbristas. Folclor, jineteadas y competencia de perros ovejeros en la 18 octava fiesta campesina del ovejero. Este sábado 27 y domingo 28 de febrero a partir de las 11 horas en la cancha de jineteadas de Cerro Sombrero Comuna de Primavera. El acceso es gratuito. 36 piezas pictóricas del estilo realista e inspiradas en sitios ligados a la identidad magallánica componen la muestra Paisajes de ilusión. Esta es la segunda exposición individual del artista Georgina Núñez. Esta exposición se encuentra abierta hasta el 28 de marzo en el Zócalo del Museo Regional de Magallanes, ubicado en calle Magallanes, número 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Cuéntanos tu receta preferida y una historia. Participa en el concurso gastronómico del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Bases e informaciones en www.turrecetatuhistoria.cultura.gov.cl. Materiales reciclados y madera nativa de la zona sur de Chile constituye la base de la exposición Maderas Habitadas, de la escultura Jimena Saite. Esta muestra incluye 15 obras inspiradas en la temática femenina. Esta exposición se encuentra abierta hasta el 27 de febrero en Sala Tierra del Fuego, ubicado en Casino Dreams, en Cayo Higgins, 1235 en Punta Arenas. El acceso es gratuito.